¿Por qué creo que Danilo se va a colar mañana o pasado? Porque no hay oposición. Nadie quiere sacrificarse por este pueblo. Le llaman pendejo al que tiene un discurso como lo mío. Y me lo llaman, los amigos me llaman. Manolo, déjate de esa vaina, baja la guardia, deja este maldito país que se lo lleve el diablo. Por eso Danilo. Porque no hay oposición seria, responsable y con moral. Porque miren ustedes, mañana, ¿quién es que va a encabezar la marcha de mañana? Un vagabundo, un charlatán, que es Leónel Fernández. Que lo que está peleando es por la cuarta reelección. Yo quiero elegirme por cuarta vez, coño, pero es el que está peleando. Es el que está diciendo que Danilo es otro desgraciado porque quiere romper la constitución pero él quiere romperla cuatro veces más señores le se odio esto hay un amigo mío que después de la edad yo estoy más viejo que él, claro se va del país a través de los sistemas legales lo piden los familiares de antes cada, alguien que me dijera una cosa así casi era monemelo ahora soy yo que le digo que no hay esperanza es preferible irse a encerrar a New Jersey irse a encerrar a Boston a Brooklyn al bajo al Bronx porque ahí se justifica no salir porque soy un país extranjero. Pero hay aquí, el tuyo, que casi nos estamos encerrando. O sea, sinceramente que estoy altamente deprimido con todo esto. ¿Tú te imaginas que entre los que están criticando a Danilo, oigan, entre los que están criticando a Danilo los sinvergüenza históricos de este país, los Vinchos, criticando a Danilo porque están fallándole a la Constitución. Y Vincho era uno de los instrumentos que usaba Balaguer para hacer toda esta mafia. O que a Vincho se le olvidó los cinco senadores que le quitó al PRD a fuerza de elementos dique legales entonces esto se jodió si los vinchos están hablando de constitución de moral, dañando la constitución no. pues, entonces esto no hay esperanza si los vinchos lo que están haciendo la lucha nacionalista, el respeto a la constitución entonces esto es una rumba de vaina. juristas preparan expedientes posibles sobornos una gente que han vivido del soborno los vinchos de cinco causas tres a fuerza de, de chantaje y de vaina y de la bocadura ¿por qué defienden a Leonel? bueno porque defiende, le dio comida Leonel lo mantuvo con ropa limpia como a ellos les gustan porque ellos nunca han sido pobres que le mantengan el estatus entonces, ¿ustedes creen que con gente que estén defendiendo la constitución de ese tipo, Danilo no se va a colar? Con los viños frenándolo no se va a colar, Danilo. Danilo se cuela y le pasa por encima. Y además, me pregunto, no entiendo todavía. ¿Cómo Leonel Fernández ha quedado muestra? de tener inteligencia. Se está, como le dijo Balaguer, está poniendo los dos pies en solo zapatos. Está haciendo pupú fuera del cajón. Porque si mañana, encabezando esa marcha, por encima de eso, Danilo se le impone. ¿Por qué se le impone Danilo? porque los congresistas que llegaron al Congreso no valen la pena son haitianos que vienen con actitudes vegetarianas eh, no vegetarianas no parasitarias ahí no hay un congresista que le, se le deje libre que no consuma o ha consumido los 50 o 60 millones que están ofreciendo Entonces yo creo que Leonel en esta marcha de mañana si es que se le da porque puede producirse cualquier modificación de aquí a mañana o encabezar en la marcha para que permitan que en el congreso se haga la aprobación mientras él está afuera controlando las masas que se permite que mañana se cuele y pase la propuesta de la constitución puede ser que eso se pueda dar si es una protesta por protesta real el que menos está llamado a hacer una protesta en este país es Leonel Fernández porque lo que pretende es repetir cuatro veces bajo la justificación de lo que me dijo a mí el domingo Juan Compré qué me dijo Juan Compré Manolo, pero es que Leónel tiene 10 años fuera del poder, para fines de reelección. Los 10 años no cuentan. ¿Por qué no preparó un líder? ¿Por qué no preparó a alguien que no fuera él? Y que lo manillara y que ese mismo candidato le preparara las condiciones para que él volviera. Porque Balaguer murió a los yo no sé cuántos años y, todo, y a los ochenta y pico fue presidente. Y si ese afán, todo se lo dé mañana, de fracasar Leonel y que Danilo logre mañana pasar, eh, Leonel va a quedar muy en la fea. Y oigan esto, Leonel no tiene tiempo para hacer campaña con nueve o siete partiduchos que le están ofreciendo la candidatura a la presidencia. Leonel no tiene tiempo ya no hay tiempo esto es como básquetbol, que después que arrancó el primer tiempo es parte del juego la continuación de los segundos y los minutos entonces en verdad que no sé cuál, sería la, cuál es la asesoría de, que tiene Leonel porque eso de mañana si sí es que se da si es que eso se da mañana, prácticamente será para decirle: tengo aquí esta leonera aquí afuera y tiene la garantía, porque Danilo, con su actitud poco moral, aplicando actitud oportunista, haciendo lo que hacen los dos de comprar gente. Si mañana van los motoristas, ya los motoristas salieron diciendo que ellos asisten a esa actividad, pero que no son políticos que le pagan 500 pesos por hora. Entonces, si mañana van los motoristas, es lo, es lo mismo es un motorista darle mil pesos por dos horas que Danilo darle 50 millones a cualquier congresista que en una cosa de segundos vote por Danilo. ¿Y quién, quién puede desde su casa ahora? Dime Luis Ñe, ¿quién en este país puede garantizar que son tan serios, tan serios, tan serios los congresistas que ninguno sería capaz de venderse por 50 millones? O 70, o como dijo Fidel Santana, 80 millones. Yo soy conocido, vamos a decir que soy amigo, porque me retiró el saludo. Fidel Santana pero Fidel Santana si tuviera un chin dodeo de, de, de personalidad revolucionaria tú sabes que lo quisiera se vende por 80 vende a su voto, gran cosa el voto de Fidel, votar o no votar es preferible que vote por 80, él coge 10 millones y los 60 se lo da el partido <risas> usted cree que va a ser tan deprendido pero se poner de ahí, porque es feo no, así no no este. Ay, excusa Fidel usted cree que yo creo en usted que usted es capaz de cogerse 70 millones coger 10 millones para que se pasen unas cuantas horas tranquilo y darle los 60 al partido, al frente amplio haga esa pendejada y es más objetivo, es mucho más revolucionario lo que pasa que si usted lo hace va a tratar de 60 millones para usted y 10 para el Frente Amplio. Yo estoy convencido que eso es posible. Esa es la idea que tengo. De Fidelio de Pradel, no tengo relaciones íntimas con Fidelio de Pradel. Por el hecho de que Fidelio de Pradel estuvo con toda la izquierda dura y termina en, ¿cómo se llama la cosa? Alianza País. Alianza País no es un partido revolucionario, es un, país, es un partido de allá y ahí va a morir Fidelio de Fradell. O sea que Danilo, con toda su vagabundería, se va a quedar ahí, por, no por Danilo, sino por, por la oposición que está afuera. Dime Sirio, a ver, ¿qué tú opinas después de este análisis?